los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde con la misma contraseña yo recibo a mis, tengo puerta abierta con mis lectores y aprovechamos ese tiempo para yo hablarles de la lectura para hablarles de comprensión lectora ellos me hablan de los libros que han leído entonces hay un, hay un grupo que es muy unido a mí y todos los una vez al mes ese sábado ellos conversan conmigo. Entonces yo le dije a, a la profesora María pues, y el profesor Harlan que yo en esta, en este proyecto, las pruebas a profesor Harlan, a ellos les hacen bastante pruebas psicológicas ¿eh? sí, y de y conocimiento. el ¿no? proceso de selección de parte de la universidad y un equipo de especialistas en psicología que hacen la, la selección de los estudiantes que van a quedar dentro del programa. Te el otro profesor. año este, también va a estar abierta esta oportunidad. Profe Marlene, usted queda clase, les podemos pasar el, el afiche. Vamos, se va a abrir pues, en la otra etapa del, del proyecto. Bienvenida, Hola, profesora, bienvenida. Eh, gracias por la oportunidad, María. María. Sí. María González. Mucho gusto. Sí, la profesora también es encargada de este proyecto de gala con la escritora panameña Rosmeri. La más reciente es de un niño como de 13 años que es un niño genio, la soledad del niño genio. Yo pude conversar con ese personaje en una feria y la mamá dijo que no tenía amiguitos y su mejor amigo era su abuelo, economista. Y cuando el niño habló conmigo de ciertos conceptos de economía... Yo quedé maravillada con el niño, porque me dijo, escritora, usted sabe lo que es deflación, la inflación todo el mundo la conoce. Y yo le dije sí, porque yo tuve unas clases de economía y finanzas y la cogí por internet y sí sé, sí, comencé a hablar con el niño y dice, hasta que encuentro a alguien que me entienda, dice el niño. Yo dije, yo tengo que tocar este tema y es esa soledad de ese niño genio que los demás compañeros, como no están al nivel, se le alejan pero él hace una conexión muy bonita con su abuelo prestigioso economista. Y el abuelo le enseña conceptos de economía, mientras él le enseña a jugar videojuegos. porque el niño es un gamer, como llaman ellos. Entonces, es una novela muy hermosa. Miren las casualidades y ahora ustedes, ustedes son como el personaje de mi novela. Es entrañable ese personaje. Y en sí, esa novela... Marlene, incentivo la lectura del Quijote, porque los abuelitos son cervantinos y hablan en términos quijotescos para que el niño no entienda y el niño comienza a leer el Quijote y es una parodia de Sancho Panza, es muy divertida. Ah, buenas tardes, profesor Harlan, profesora María, respetados estudiantes. Como les dije, pues en lo que es la materia método de estudio, que tiene que ver con estrategia, eh, con dinámicas de estudio... Eh, con lo que es la nutrición y el cuidado del cerebro la alimentación, nuestro cuerpo todos estos factores que ayudan a, a mejorar el aprendizaje yo les dije pues que en el día de hoy íbamos a entrar a la parte de comprensión de lectura y por supuesto les tengo una lectura que les va a fascinar pero les tengo esta gran sorpresa, pues para nosotros pues es un honor, como dijo el profesor Harlan para la, CENACI, lo que es la, la UIP tener a la escritora panameña Rosemary Tapia que Rosemary Tapia es una escritora que eh, es una de las escritoras, dice, que más vendidas en Panamá y que llega de una manera directa a los, a los jóvenes, a los adultos. Bueno, no hay edad para leer los libros de Rosemary. Y Rosemary hoy, pues, me ha dicho, sí, Marlene, nunca me dice no. Y la verdad que yo me siento privilegiada porque ella dice que yo soy su amiga. Así que imagínense que ella es a la amiga de una escritora. Así que, bueno, yo esta tarde voy a presentar a mi gran amiga Rosemary Tapia, que me va a ayudar hablar sobre lo que es la comprensión de lectura y toda su experiencia. Así que Rosemary, el escenario es suyo. Soy Rosemary Tapia, escritora panameña con 21 años de carrera. He publicado 25 novelas. En agosto presenté mi novela más reciente, La Burbuja Invisible. La pandemia no me ha detenido. El año pasado publiqué 20 años después Continuación de Roberto por el Buen Camino. A pesar de estar en casa, todo este tiempo de la pandemia no he podido salir, el año 2020 realicé 156 conversatorios por Zoom y en este año llevo 181. Además, también tengo una plataforma que sale en simultánea en siete redes sociales. Les solicito a todos los jóvenes presentes que se inscriban en mi canal de YouTube y le den click a la campanita, para que de esa manera cuando haya un, una gran presentación como la que voy a tener el viernes en la Feria de Santiago, que voy a presentarme virtualmente, ustedes puedan verla la comprensión de lectora. Primero les voy a esbozar de qué se trata mi novela porque tiene que ver mucho con ustedes. A menudo, las condiciones de la vida actual nos hacen vivir dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus constantes retos. Todo ello todos estos factores, solo conjugados, tensan nuestra mente y se va creando a nuestro alrededor burbujas virtuales, capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. Esta es una historia con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja. La burbuja emocional, las burbujas materiales, espirituales, las burbujas colectivas, la burbuja económica y ahora la burbuja familiar para no contagiarnos. De este, estas burbujas en nuestro hogar y en nuestra sociedad tienen un factor común, se expanden a medida que la fortalecemos con nuestras malas decisiones. Por eso es imperativo, al tomar una decisión, hacer un discernimiento. Hay un gran peligro, que exploten con terribles consecuencias. Descubra cuántas burbujas hay a su alrededor y cuántas están a punto de estallar. Yo quiero ahora comentarles los encuentros que yo tengo. En esos encuentros yo les hablo a mis lectores de dos factores importantes. La comprensión lectora y el, la importancia de la lectura. La comprensión lectora la comprensión lectora es una habilidad de interpretación de un texto escrito que es que debemos conocer el significado de cada una de las palabras para tener esa comprensión global. Mm. Debemos establecer estrategias para comprender y construir significado por ejemplo, estrategias de prelectura para aumentar la comprensión, separar un tiempo para leer, leer los libros correctos, hacer preguntas antes y después de la lectura. Esto mejora la fluidez. Léalo dos veces para efectuar actividades motivadoras relacionadas con el tema reúnase con un compañero la comprensión de un texto implica conocer el significado como les dije de las palabras comprender las oraciones interpretar las ideas e intenciones transmitidas en el texto la motivación y su, y su interés hacer la, la selección correcta los muchachos dicen yo ese plomo no lo leo busquen lecturas que los motiven, que ellos no suelten el libro miren, en, el escritor debe atraparlos ese es uno de los primeros requisitos usted puede establecer conexiones y asociaciones crear imágenes mentales que faciliten la interpretación de la lectura plantear hipótesis, reúnase con sus compañeros Identificar los elementos y categorías principales durante la lectura del texto. La capacidad de reconocer el significado, tener procesos semánticos, no los podemos olvidar, y tener una poslectura. Ustedes dirán, ¿qué es la poslectura? Saber si hemos comprendido el texto. Hacer un resumen organizar la información en orden lógico a fin de estructurar la secuencia de una historia la idea principal, las palabras clave, la importancia de la lectura cuando adquirimos el hábito de la lectura adquirimos habilidades impresionantes tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración el desarrollo del pensamiento crítico la lectura, si es de literatura, nos enseña a comprender la vida. Ustedes saben que mejora la redacción, la expresión verbal y escrita a expresar nuestro pensamiento de manera clara y coherente. Nos permite aprender durante el resto de nuestra vida, porque el aprendizaje es una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, el conocimiento pierde vigencia con rapidez y es fundamental tener el hábito de la lectura que nos garantice una información actualizada porque desarrolla nuestra competencia en el campo laboral y escrito también la lectura aleja nuestra mente y la ocupación del estrés de la depresión, de la ansiedad nos libra de, del consumismo de la soledad nos inspira a emprender, a ser mejores personas el hábito de la lectura ¿cómo se forma el hábito de la lectura? es fácil y yo les voy a dar la forma de hacerlo durante 21 días ustedes van a escoger una hora vamos a suponer las tres, no, vamos a, las tres puede ser que estén todavía en un colegio las 6 de la tarde, a lo mejor cenan a esa hora, entonces las 7 de la noche, pero que sea a la misma hora, durante 21 días, 3 semanas, a la misma hora, sin faltar un día con su libro favorito, incluso que lo hayan leído, pero el libro que más les guste, y ustedes van a obligarse a leer por lo menos 20 minutos, sin whatsapp, sin celular, sin redes sociales, absolutamente ninguna distracción, totalmente concentrado. Si el escritor en esos 20 minutos lo atrapa, no suelten la lectura, sigan leyendo. Si no, a los 20 minutos ustedes suspenden. Yo les aseguro que el día 22 ustedes no van a poder dormir si no leen no se pueden saltar ni el domingo por 21 días ya cuando tienen el hábito lector pueden faltar un día pero mientras forman ese hábito no, porque dicen los psicólogos que un hábito se establece en 21 días pero tienen que llevar una rutina no es que un día van a leer a las 3 de la tarde otro a las 8 de la noche lean a la misma hora y ustedes van a sentir a esa hora que ustedes necesitan leer la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tengan la seguridad absoluta. Ustedes busquen a los mejores estudiantes, son lectores. Busquen a los mejores profesionales, son lectores. Ustedes no ven a ese profesor, a ese profesional que usted admira, que tiene tanto trabajo. Sin embargo, no deja de leer. Siempre saca tiempo para la lectura. Imiten esos buenos ejemplos. Porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y cada vez que leen van a adquirir mayor comprensión y mayor rapidez sin apurarse. Apúrate despacio. ¿Por qué? Porque tienes la facultad de deslizarte sobre el, sobre el texto. Ustedes no oían años anteriores lectura veloz. No era lectura veloz, era lectura por bloques. El ojo, la mirada panorámica abarcaba varias palabras y esas yo tomé ese curso. Y yo lo menos que leo al año son 100 libros. Hay años que me paso por bastante. Y yo estoy bien ocupada con mis... Yo tengo 25 novelas en 21 años y tengo dos en manuscrito. Entonces yo estoy ocupada. Yo tengo un programa sociocultural siembra de lectores que formamos círculos de lectura. Tenemos 379 presenciales y uno virtual en Facebook que se pueden agregar con 4.500 lectores. Ellos publican poesía, publican reseña de libros. Es muy activo el círculo virtual. Y tenemos todas las semanas actividades culturales relacionadas con la lectura y con los escritores y con los promotores de la lectura. Siempre hay tiempo, es cuestión de prioridad. Si ustedes quieren seguir en ese éxito, en esa capacidad que tienen, que han sido escogidos como los mejores estudiantes, el hábito de la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo de ustedes. Yo quiero abrir como un compás de preguntas porque a lo mejor tienen algunas inquietudes, han leído alguna novela, algunos leyeron Roberto por el buen camino y no saben que tiene una continuación, que es 20 años después. Algunos han leído las novelas políticas y no saben que una es trilogía, la otra es serie, en fin, o la raíz de hoguera y no saben que tiene la continuación, el crepitar de hoguera solicitado por los mismos lectores. Yo estoy muy contenta con mis lectores, así que yo quiero abrir, inclusive los profesores Marlene, Harlan y María pueden hacer preguntas con mucho gusto y yo se las voy a responder. Sí, eh, Rosemary, sí, gracias. Eh, a mí me gustan mucho, bueno, me gustan todas sus novelas, yo tengo la colección completa de usted pero hay una novela que me encanta mucho y es Roberto por el buen camino y la segunda parte, cómo se caracterizaron los personajes, la verdad que es algo espectacular que yo se las recomiendo, jóvenes que ustedes la lean y los profesores que están aquí, porque la, eh, cómo, cómo, cómo cambian esos personajes que siguen ayudando a la fundación de Roberto por el buen camino porque todo el mundo queda triste porque Roberto se murió y algunos piensan, la novela no tiene segunda parte, bueno ya que pasó, quedó la fundación, no sabemos más nada. Pues en la segunda parte nosotros vemos que María Cristina, vemos al a hijo de María Cristina, vemos a Mami, la mamá de Tuti, y vemos a los hermanos de Tuti que son profesionales, pero que agarran a algunos por malos caminos, y algunos pues mueren en la novela en la segunda parte. Pero me encanta, y siempre lo digo, la caracterización del personaje de la mamá de Tuti es que es Mami, como es una mujer esforzada, como una mujer fuerte, hasta se prepara, se gradúa de la, de la escuela, de toda la universidad, y bueno, la, la, la verdad que yo les recomiendo la segunda parte de Roberto por el buen camino. Un tema muy importante, la muerte de Tuti. Yo no lo tenía en la estructura. De repente yo pongo mataron a Tuti. Yo le di respiración artificial, yo hice de todo, lloré a Tuti. Después comprendí por qué. Era un mensaje directo a los chicos en riesgo social. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y que el chico del barrio, o el chico, el adolescente en riesgo social, no entre una pandilla. Y la muerte de Tuti es redentora, porque cuando él está muriendo, le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación, ayuda a los pelados. Entonces Tutti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Y la continuación se titula 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación... 20 años después el niño policía se gradúa de policía y llega a ser el jefe del comando especial Entonces, esa novela les va a encantar porque es la evolución de todos los personajes de roberto por el buen camino Pero yo quiero que le compartas a los chicos cómo fue qué fue lo que le inspiró a, usted a escribir roberto por el buen camino la primera parte la experiencia bueno, que usted vivió bueno yo llegaba a mi apartamento y veo a un taxista discutiendo con un delincuente juvenil. El taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo me atravieso y digo, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. En ese tiempo la carrera era un dólar. ¿Y cuánto es? Dice, un dólar. Él creía que yo se le iba a pagar. Era para que tomara conciencia. yo le pregunto, ¿la vida del chico vale un dólar? ¿Su libertad vale un dólar? Porque yo voy a declarar en contra suya. El señor baja la mano y dice, gracias señora. ¿Saben lo que dice el delincuente? La cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. ¿Y por qué el título? Yo quería que el solo título fuera un mensaje para los chicos que han desviado su camino. Roberto, por el buen camino. Lo desviaste, puedes retomar el buen camino. Y a la sociedad, la, de, la dedicatoria dice, para aquellos que han dado un paso de la oscuridad a la luz, para los que están intentando, que a veces no lo logran, y muy especialmente a la sociedad que le da la mano. Una vez que ellos pagan su condena, hay que darles la mano para que se reintegren como hombres y mujeres de bien. Claro que gracias. Mary, gracias, y también Los Ángeles del Olvido, la del niño, pues de la experiencia del campo, el maltrato que tienen esos niños, y nadie lo sabe. Hay un silencio en eso. Y en esa novela, pues usted lo saca a la luz. Sí, pero pero el... siempre, ajá, siempre en las novelas de Rosemary, siempre hay al final una reflexión, un mensaje. Una gran verdad, mira, yo le hago un tributo al hombre del campo en Los Ángeles del Olvido, el hombre del campo de agricultura de subsistencia, se para a buscar la comida del día y lo hace cantando, se para a las 3 de la mañana y se para cantando. Y yo les pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Absolutamente nada. Acá en la ciudad usted ve gente que se para a las 10 de la mañana y dice ¡Estoy deprimida! tributo al hombre de campo en esa novela. A ver, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O profesores? Me ha interesado. He visto que Roberto, por el buen camino, ha sido una de las novelas más acogidas por los estudiantes, ¿verdad? Y que además es muy leída y de una u otra manera siempre hay, en todas las novelas uno se identifica con algún personaje porque se ve retratado precisamente en esas historias que son... Hechas con cosas de todos los días y muchas veces somos también esos Robertos. ¿Sabe una cosa, profesor? Que esa novela tiene 101.000 mil ejemplares editados. Es la novela más leída de todos los tiempos en Panamá. Qué alegre. Felicitaciones Cómo no, por todos esos logros. Y también, ah, pues, lo reitero por su apertura, porque esa es una de las cosas más bonitas que uno puede encontrar en este mundo de la literatura, que el escritor se acerca a sus lectores, a sus audiencias. Y, hay, y esto también permite que los chicos ve, eh, vean esta figura del escritor como un ser desburocratizado. Que no lo ven en las alturas y está la escritora panameña que se acerca a a los estudiantes, a los profesores a platicar, a hablar de todas estas realidades y la importancia que tiene la, la literatura en su conjunto también para, para crear sueños ideales, para formar principios, para formar valores ese otro lado y, eso, y ese otro espejo que muchas veces no vemos en la literatura verdad, porque la vemos utópica, idealista platónica, en fin pero está su otro estilo de esta novela que, o de tantas que pueden con las que pueden más bien identificarse las, las audiencias o los lectores en general. Profesor, yo lo invito a que busquen mi YouTube los encuentros que los niños de San José de Bernardino en Argaiján se conectan sábado a las 3 de la tarde. Esos niños, con, de la, la profesora Yusbeli Gaitán de García, esos niños vienen leyendo desde tercer grado. Y en una ocasión yo hice un conversatorio ¿Por qué leer? Yo quedé maravillada con esos niños Ya están en sexto grado Hay unos del Tomás Aria Que comenzaron ahora Hemos comenzado, porque yo estoy comenzando La promoción de la lectura desde tercer grado Si hacemos que el niño Llegue a secundaria ya siendo Lector, con comprensión Lectora, todos los problemas De la educación Van a minimizarse porque el niño ya llega siendo lector, con esa cultura lectora. Y ustedes los ven, yo no quiero que ustedes lo vean que no han hecho preguntas, porque esos niños se pelean para hacer preguntas. Algo en que hablar, chicos, aprovechen. Sí. Miren, yo Ajá. soy una persona muy sencilla que los va a tratar con mucho respeto y con mucho cariño. Para mí todas las preguntas son importantes y muchas veces una pregunta de ustedes ha hecho que llegue un tema para mi próxima novela. Así que adelante. Adelante chicos, muchas gracias eh, por la oportunidad que le ha dado al programa Pista eh, brindar su experiencia y eso que decía el profesor Harlan Oliva, eh, estar de la mano, eh, meditar las experiencias también, porque parte de lo que los escritores pueden plantear es la experiencia que se vive en el día a día y que hoy que los chicos están acá, la oportunidad de escuchar a, a Rosemary decir De que un niño le comentó De que, oh, usted me entiende Muchas veces nuestros chicos No encuentran quien los entiende Entonces esta oportunidad, chicos eh, Es la oportunidad de poder expresar O poder preguntar a la profesora Marlene Y a la profesora Rosemary Y al profesor Harlan también Porque el profesor es escritor Profesora ah, Romero, entonces es una gran experiencia, entonces leer desde temprana edad nos da sabiduría, entonces esta es una gran experiencia, es una gran oportunidad, y enciendan sus cámaras para poder tomar una foto y que nos quede también de recuerdo. Claro que sí, sí. casi todos tienen, nada más hay como cinco que no tienen la cámara encendida, todos los demás la tienen encendida, ahora la encienden, sí, William. De dele William. Ah, buenas tardes. Quería preguntar que cómo se desarrolló su amor por la lectura o deseo de, de ser escritora. Esa es muy buena pregunta. Mi prof... Primero, mis padres eran lectores. En la casa había una hora donde todos leíamos. Todos los seis hermanos, mamá y papá, leyendo. Y cuando en tercer año el profesor Roberto Carrizo nos enseñó el análisis de una obra literaria, yo dije yo voy a ser escritora, yo soy escritora hoy gracias a mi profesor de español, yo entré a trabajar con mi hermano, yo era gerente en Raúl Tapi compañía y cuando entré de 24 años, iba a cumplir 24 años, le dije te voy a trabajar por 25 años, después me voy a retirar, me voy para Panamá porque yo estaba en y me voy a dedicar a escribir, él dijo el negocio más malo del mundo mi experticia era el mercadeo, digo yo voy a hacer que no sea mal negocio pero te voy a decir una cosa, yo no quiero ser la más rica del cementerio yo quiero cumplir mi sueño, que ese sueño de esa niña se convierta en realidad entonces así, nunca renuncien a sus sueños y sigan adelante con fe y les aseguro que los van a alcanzar gracias es importante los modelos que uno ve en la casa ¿sí? los modelos que uno ve en la casa de la mamá, el papá, la abuelita alguien que lea a alguien ¿sí? a ver, alguna otra pregunta alguna otra duda a ver, ¿alguno de ustedes se ha leído alguna novela de Rosemary? la única que yo he leído es esta que tengo acá mano agarré paso pasó por aquí me la trajo porque reconoció a la escritora aproximadamente en sexto grado antes de cambiarme de una escuela. ¿Cómo se es esa novela? Esa novela casualmente fue por la crisis económica, muchos padres de familia perdieron su trabajo, cambió el gobierno y en busca de espacios políticos destituían a un padre de familia, la empresa privada hacía fusiones, destituía a un ejecutivo casi siempre el que no se había actualizado y creaba un caos en la familia. La familia endeudada porque nunca ahorró. Y entonces ese es el argumento de Niña Bella. Sí, es bien importante esta parte, chicos, porque ya nosotros vamos a entrar a la parte de comprensión de lectura. Y la parte de comprensión de lectura es sumamente importante. Si usted entiende... Español, usted va a entender todas las materias. Y como lo dijo Rosemary, coger una hora específica para leer. Entonces, esto nos va a crear a nosotros un hábito. ¿Un hábito para qué? Para que nuestro, nuestro proceso de enseñanza tiene que ir adelante y tiene que irse desarrollando esa lectura. ¿Sí? Eh, yo le quería preguntar, Rosemary, eh, más o menos, que wow, increíble, 100 libros por año se lee, váyala usted, yo me imagino que ustedes quedan y que yo me leo 101, mentira Este, 100 libros por año usted tomó un curso que yo trabajé en ese curso que es velocidad de lectura yo trabajé en comprensión en Excedra pero yo tomé un curso de velocidad de lectura, entonces yo quiero que usted me diga la diferencia para que los chicos queden claros entre velocidad y comprensión Primero ¿Es lo mismo no. Primero, para tener velocidad de lectura, tienes que adquirir la comprensión lectora. Eso es primero. Eso es como tratar de ponerse las medias con los zapatos puestos. No puedes. Entonces, primero la comprensión lectora. Cuando ya tienes la comprensión lectora, ellos te dan herramientas para que tus ojos tengas una visión panorámica y captes y desplaces con el movimiento de tus ojos una lectura sin apurarte con una comprensión buenísima porque ya tienes la comprensión lectora pero es como hacer una rutina de ejercicio después de que estás entrenado no es que vas a correr tres horas y nunca te has parado de la cama te da el infarto entonces primero la comprensión lectora y después las herramientas miren en el internet hay ejercicios de lectura rápida. Hay uno que dice, si lees 300 palabras por minuto y te van poniendo para ver si tú lees las 300 palabras. Yo se lo voy a yo poner a ellos, yo, yo tengo el Yo libro. terminé el círculo, el curso de lectura que fueron rápidas, 14 meses, con 1500 palabras por minuto. Pero ah. después... Yo misma reducí la cantidad porque yo tuve un problema en la retina y no quería estar moviendo el ojo a esa velocidad, pero yo sigo leyendo muy rápido. Para que tengan una idea, una novela como Niña Bella, yo en una hora leo entre 80 y 90 páginas de ese tamaño, hay libros más grandes. Entonces una novela como las mías yo me la leo en hora y media, que un lector normal va a tomar como 4 o 5 horas te cuadruplica la velocidad lectora, pero primero tienes que tener comprensión lectora. Claro que sí. Caneris quería hacer una pregunta. ¿Dónde está Caneris? Adelante. Aquí, profe. Eh, que si usted no decidía ser escritora, ¿qué otra carrera le gustaría escoger? O sea, o si usted no se viera con esta, esta carrera de escritora, ¿qué sería de su vida? Yo quise ser siempre profesora de filosofía. ¿Pero qué pasa? Yo he tenido siempre una salud muy frágil y el médico le dijo a mi mamá, tenía que trabajar y estudiar, ella no puede trabajar y estudiar. ¿Y qué hice yo? Me puse a trabajar primero, trabajé en el seguro social, después con mi hermano, pero los fines de semana en ese tiempo no era aprendizaje por, a distancia, se llamaba, las carreras eran por correspondencia. Y yo cogía administración, ¿sí? técnica en administración, en finanza, en proyectos, todo lo tomé a distancia, donde te mandaban por correo el material y después el examen. Toda la vida, es más, hace como cuatro años yo estuve estudiando filosofía, pero no ya para dar clases, sino porque esa fue mi pasión de toda la vida. Y eso le dio Hace como seis años, ya terminé cuatro años y medio, y le dio profundidad a mi prosa. Entonces yo siempre vivo aprendiendo, ahora estoy con unos aprendizajes de cómo se usa Zoom, cómo se edita un video, la comunicación neurolingüística, todo eso lo estoy cogiendo con un asesor en Madrid. A, a, miren la cantidad de dinero que hay que invertir es casi mínima él te monta en tu computadora si tienes dudas le escribes yo seré sabionda porque yo no he tenido una sola duda pero siempre le escribo para saludarlo entonces ¿por qué? pues cuando tú tienes comprensión lectora y tú te enfrentas a un texto nadie te tiene que explicar nada tú lo, lo entiendes y yo sigo estudiando también cómo hacer los videos en YouTube, cómo manejar las redes sociales. Yo he estudiado todo eso. No crean, siempre hay que estudiar. Mientras respires, debes aprender. Y Rosemary, aquí está también la licenciada Darlenis Ella es coordinadora de Senaci. Ella también está aquí en la sala, la coordinadora del proyecto este que eh, pues eh, para mí y le agradezco pues que me hayan seleccionado para trabajar en este proyecto y con chicos tan pero tan destacados y gracias pues a la profesora María, el profesor Harlan y pues aquí está la, la coordinadora de SENA sí, la licenciada Darlene. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Mucho gusto en de verlos. Eh, señora rosemary Tapia Qué bueno que pudo estar acá en el programa Y hablarle un poco a los chicos eh, Lo que es la lectura Es sumamente importante Así que, eh, bueno <ríe> Creo que me he leído un par de libros suyos También Y, y bueno, eh, saludos a todos Y bueno, <ríe> los dejo que continúen Hablen conmigo Yo quiero ese acercamiento con el Lector rosemary Ningún nada, de que señora escritora un niño me dice, ¿cómo le llamo? A, dicen Rosemary, dicen Rosemary digo, es que en Chitre todos estamos como muy hacia el inglés, entonces mi nombre era en francés y yo misma decía Rosemary Tapia, después el profesor de francés me dijo, tu nombre es Rosemary Tapia, y cuando incursioné en la literatura, incursionó con mi nombre Rosemary Tapia, pero como los niños se confundían, yo le decía dígame Rose y no se enrede, un niño me va a hacer una pregunta, dice Rose, dice la maestra, ¿y esa confianza? dice, estoy autorizado, un niño de cuarto grado, a mí me pareció divino, la, ese, ese amor, esa confianza, ese acercamiento con su escritor, ¿cómo habló el profesor Harlan? Eso se ve, eso, eso es algo bellísimo, esa como se hacen lectores, porque cuando se encuentran conmigo o me ven por Zoom, me preguntan ¿cuándo sacamos la próxima novela? <risa> Ahí ustedes se dan cuenta de ese acercamiento. Preguntaban, ¿pero por qué el pabellón en la Feria de Rosemary Tapia está desbordado? Por eso. Esa es la razón. Claro que sí. A ver, chicos, alguien no tiene otra pregunta. ¿Ya, le, ya, ¿Ya vieron la diferencia entre... Velocidad y comprensión no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Yo les tengo eh, eh, un, un link de velocidad, ¿ve? Pero si no tienen comprensión no van a poder ser veloz. Ahora son palabras, pero acá son lecturas, lecturas que vamos a leer. Y tengo unos fragmentos casualmente de algunas novelas de Rosemary que vamos a analizar entre este viernes y el próximo viernes. A ver si tienen alguna pregunta, porque ya casi van a ser las cinco. Pero tú sabes que es importante en el inter, en las tabletas. A veces hay, en la parte de arriba, tú pones, un das un clic y aumenta la velocidad. Y ahí tú te das cuenta si la comprensión lectora tuya es leyendo muy lento o puedes tener una comprensión leyendo alta velocidad. Y hacen el ejercicio. Te encuentro el, enlace, el enlace donde ellos puedan... Eh, examinar, ya tienen comprensión después de que comprenden el texto si ellos pueden analizar una lectura con mayor velocidad. Lo primero es la comprensión claro que sí. lectora. No claro se que pueden sí. en velocidad si no tienen comprensión lectora de por lo menos 90%. Uh -huh. Porque ese es más bien para los chicos en los recuadros, pero qué lástima que como estamos en parte... Eh, eh, virtual, no se puede trabajar tanto porque yo tengo unos cartones. Eh, este, ese es para que ellos vean los, serían los, déjenme buscar un libro aquí. Como usted dijo hace un momento, serían los como los pedazos, entonces con el ojo ellos van haciendo la práctica de lo que es la velocidad, entonces ellos se van a dar cuenta que están leyendo por cuadro y que se leyeron esta página pero rápido y van a la otra, yo pero les voy a decir Marlene, eso tiene que ser después de que se pruebe que ellos tienen una comprensión arriba sí de... yo, tengo, ajá, yo tengo la prueba diagnóstica yo tengo la prueba diagnóstica de comprensión de lectura, yo les tengo una lectura a ellos que les va a encantar, sí sí yo tengo la prueba diagnóstica y ahí yo voy a medir que tanto ellos leen. Cuando vayan a comprar un libro, léanse cómo empieza el escritor. Si ustedes ven que comienza con un cuento muy largo, muy aguado, a mí los jóvenes me enseñaron a leer lo que me gusta. Porque había, yo decía, comencé el libro de mil páginas y lo termino porque lo empecé. No, yo tengo otros libros. Entonces yo leo y ustedes ven cómo empieza el escritor, cuál es el tono, cómo te atrapó desde la primera página, te agarró y no te suelta. Ese es el libro a comprar, porque si no botas el dinero porque no lo vas a leer. Así mismo es, así mismo es. Bien, a ver, alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a prender las cámaras, aunque casi todos ya las tienen encendidas. ¡Ay, sí, Alejandra, qué bonita! Mira, Magdal, sí, sí, aquí están mis muchachos. Ellos siempre encienden sus cámaras. Miguelito, me dijeron, que le hubiera gustado ser? Dice, profesora, pero yo puse orden porque se portaba muy mal. Dice, todos los de atrás vienen para adelante mi cinturón de seguridad. Y el que le suene el celular, me lo trago. Todos <risas> guardaron su celular, lo apagaron. Y después digo, ¿ustedes les gustaría que...? Que yo hubiera sido profesora, dice el más mal portado, que es de, de escritora. Digo, ¡Ah! de escritora, ¿no? Pero cuando yo salgo era una escuela de muy alto riesgo, venían los cuatro chicos, dice la profesora, ¿y para qué vienen? Digo, acuérdate que este es mi cinturón de seguridad, vienen a cuidarme, abrieron la puerta del carro, cerraron, vaya con Dios, ellos vinieron escoltándome. Bueno, gracias a Dios Bien chicos, entonces si no hay ninguna pregunta la verdad que pues eh, a nombre pues del proyecto y muy agradecida con el permiso que me dio el profesor Harlan y la profesora María pues para compartir con la escritora Rosemary Tapia eh, que lamentablemente pues el tiempo ha pasado tan rápido que ya vamos a empezar al mes de noviembre y ya pues este, este proyecto pues de con estos chicos que son... Eh, Digo, especiales en el sentido de que tienen capacidades intelectuales, tienen muchas capacidades intelectuales, y la verdad que me siento muy contenta y muy complacida con ellos. Y bueno, la verdad que muchas gracias Rosemary por este gran aporte, por este gran apoyo que me ha dado pues en el día de hoy. Me dijeron que escritor, a través de la página de Siembra de Lectores, dentro Círculo de Lectura Virtual Siembra de Lectores, agréguese. ahí se puede promover. Muchas ah, perfecto, gracias, profesor, no sabía oiga, sí, tenemos no, pero... que leer algo entonces que todavía nos queda sí. comprensión de lectura así que... historia, que ah. una historia y bueno, solo un ah. libro que está vinculado a Panamá que se llama Rubén Darío en Panamá ah, bueno, perfecto pongo una portada hago una reseña lo publica en Siembra de Lectores y ahí tenemos 4.500 lectores Qué bien, ah. muchísimas gracias como no, a la orden siempre yo me despido de ustedes Recuerden el que gracias, se quiere conectar el primer sábado de cada mes, en diciembre tomamos vacaciones. Enero y febrero no sé si nos vamos a conectar porque vamos a hacer una encuesta con los más fijos que son los de San Bernardino, Tomás Arias y una escuela de Puerto Caimito. Si ellos quieren, yo me conecto. Si no, yo les doy esos dos meses de vacaciones y iniciamos en marzo. Siempre se pueden conectar con su escritora. Estoy a la distancia de un clic. Un clic y ahí estoy para ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias.